Esta es un caso, es una población Santa Catarina Barahona, eh, esa se ubica pues, lejos de la ciudad de Antigua, fue un comité que patrocinó parte de la obra y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua eh, patrocinó también el apoyo logístico con algo de materiales y eh, así se realizó la obra por varios años. Eh, en este caso podemos ver, eh, el, esta es una fotografía de, de principios del siglo XX, que solamente la fachada de la iglesia tenía un solo campanario, una nave, una, una bóveda vaída que no habían hecho a la otra y una gran cúpula del presbiterio. En la foto de la derecha eh, podemos apreciar cómo quedó eh, la fachada posteriormente a los terremotos del en 1976 de febrero, dañó mucho el templo, el comité lo escombró, nosotros cuando llegamos, ya años después, cuando nos solicitaron, eh, pues ya habían removido gran cantidad de, de los escombros. Eh, esta es una fotografía vista bajando al valle, donde se ubica eh, las poblaciones de, de Aguascalientes, San Antonio Aguascalientes, y Santa Catarina Barahona. Están unidas y solamente se las separa un como riachuelo o una callecita. O sea, es una población casi completamente unidas, no, no, no se ve la diferencia. Aquí tenemos un mapita donde podemos apreciar eh, Ciudad Vieja, San Miguel Dueñas, que también se trabajó que eso, Santa Catarina Barahona y tenemos Santiago Zamora. Eh, puse Santiago Zamora porque es una pequeña poblacioncita que también nosotros colaboramos, el Consejo de Protección de Antigua, en el rescate de la fachada en 1984. Y eh, pues lo que quiero dar énfasis es a los lejanos de que estábamos de la ciudad de la Antigua eh, y que podía, eh, trabajábamos con, conjuntamente con los comités en el apoyo de la conservación de los monumentos. Estos son unos levantamientos que se hicieron en, uh, eh, por parte del Consejo de Antigua cuando se estaba haciendo ejecutando la obra. Es la planta, es una sola nave con presbiterio. Tenía actualmente tenía dos bóvedas antes de intervenir la obra y un techo de artesón, pues de, de armadura de madera con una lámina y la la parte de la sacristía con un corredor muy interesante en solución para dar, eh, darle eh, directamente de la sacristía al, al presbiterio. Estos son otros levantamientos, una sección transversal, una sección longitudinal de la parte de la fachada que estaba completamente destruida, una parte de la nave que ya no la habían continuado en... Eh, en las bóvedas, dos bóvedas vaídas que posiblemente se hicieron con diferente etapa y lo que sería el presbiterio que tenía eh, una bóveda, una cúpula que se cayó completamente con el terremoto. Esta es la planta, están las dos bóvedas, la cúpula que es, casi colapsó, un, el techo de estructura de madera, la fachada, la parte de la sacristía y una fuente muy interesante, muy bonita, que todavía se preserva. Aquí podemos ver ya los, cómo quedó la fachada después del terremoto de 1976 y cómo estaba los, la cúpula que colapsó casi en un 80%. Los trabajos a mediados de 1988 tuvimos una visita por parte del comité para, para gestionar posiblemente el apoyo hacia, hacia ver cómo podíamos apoyarlos y darles la logística y la necesaria para poder rescatar el, este monumento, esta, este templo. Cuando nosotros llegamos, el comité ya había hecho descombramientos, había descombrado posiblemente muchos de los eh, vestigios, principalmente de la cúpula, y otros sectores se perdieron porque, pues, por limpiarlos el, el comité, Posiblemente no, no apreciaron ciertos pequeños elementos que se hubieran podido rescatar. La mayoría de las fotografías, algunas son del Consejo de Protección de Antigua y otras son de mi propio archivo personal. Los primeros trabajos se este, iniciaron ya en septiembre, inmediatamente después de la visita y, y una primera evaluación, inmediatamente pues aquí vemos Andamio del Consejo, y personal, tanto del Consejo como de Santa Catarina, empezamos a trabajar en el presbiterio en la consolidación de los muros. Este proyecto estuvo a cargo eh, por dos arquitectos, de septiembre de 1998 a julio de 1990, por parte de Rodolfo Asturias Méndez, y de agosto de 1990 a, a 94 pues el arquitecto Víctor Sandoval. Entonces se pueden apreciar ya los, uh, los primeros trabajos ya de consolidación en el sector del presbiterio. Los muros eran completamente de, de piedra maciza y poco a poco se fue subiendo hacia la parte de arriba. Cuando empezamos a trabajar la parte superior ya de los dinteles de las ventanas, encontramos que... Había habido un, una intervención anterior, posiblemente se creía que cuando se ponían los ladrillos en otra forma de lo, de lo que eso, normalmente se hacía, se evitaban las grietas que se forman centralmente en un dintel. Y esto por eso se ve que los la, la, la ladrillos, en vez de formar un arco, están en forma de, de frente. Todo eso, todo eso se removió completamente. Aquí se ve completamente la parte superior que eh, se dejó completamente en el aire para poder rehacer el dintel, ya con la, con la técnica tradicional de ladrillo y formando el arco. Ya aquí se puede apreciar la parte de afuera, eh, cómo quedó ya esa parte de la consolidación de la ventana. Aquí podemos ver también parte del interior. Y esta es la parte donde hay un es un, como anexo que le hicieron un corredor en diagonal, que comunica el presbiterio con, el, la, con la sacristía. Aquí podemos ver perfectamente cómo quedó de dañada la cúpula que cubría pues, el presbiterio. Eh, casi pues, había perdido posiblemente un 80% la cúpula. Tenía también fisuras a todo lo, de lo largo y había un segmento que se había abierto. Todavía no sabíamos cuál era posiblemente el la causa de por qué se había dañado tanto esa cúpula. Hasta que poco a poco con los trabajos fuimos entendiendo el comportamiento de ese sector. Lo primero que empezamos ya cuando se habían consolidado ya los muros, parte de los muros del presbiterio, iniciamos de empezar a trabajar las grietas de la, del arco triunfal. Aquí está la parte de la nave, el apuntalamiento. Y eh, ya cuando empezamos a, a, a remover material, nos dimos cuenta que el material estaba demasiado flojo, no tenía consistencia. El arco tenía muchas fisuras, entonces eh, se determinó que era mejor remover todo ese material para volver a, a hacer un trabajo ya con, más consciente eh, eh, en, el, en el trabajo de restauración. Recordemos que en Guatemala, pues, es una zona sísmica y no podemos dejar tampoco trabajos eh, en forma, como diríamos, mediocres, sino profundos, porque todo esto le tenemos que darle nuevamente vida eh, a, los, a los edificios. Aquí se ve cómo se removió la pechina que soportaba la, una parte de la, de la cúpula. Aquí se ve perfectamente ya integrando la parte central del arco, ya se había integrado parte de la pechina, aquí ya se ve integrado el arco, se ven algunas fisuras, desde es de la primera bóveda, y eh, apreciamos aquí también el arranque de la pechina, donde se apoya la cúpula. Ya habiendo trabajado parte eso, un poco de escombramiento de materiales, Removiendo un poco de materiales, todavía no se había intentado intervenir en esto, eh, pero sí estaba muy, muy dañada la, la, los segmentos de la cúpula. Y es interesante porque encontramos que tiene un como falso tambor, o sea, aparentemente hay un tambor y luego arranca la, la, la, la cúpula, pero este es una cosa integrada, solamente es como decorativa el tambor que, eh, que está en eh, circunferencia de la amarrando y la, la cúpula. Durante la empresa de intervención de mover materiales y empezar a hacer la consolidación, nos encontramos en uno de los factores de por qué había colapsado esta, esta cúpula, fue que encontramos la colocación de diferentes materiales, aquí vemos ladrillo y luego vemos unas ráfagas, ráfagas de, de un material que se llama tapetate o talpetate, que es una, una piedra, no es una piedra, sino pues es una piedra en formación, que aquí le llaman talpetate, pero se saca de, como de cantera y es bastante dura, más dura que tal vez que el adobe, con buen adobe. Eh, eso fue una de las eh, posiblemente causas de por qué colapsó tanto la, la, la, la cúpula. Vean la decoración muy bonita, tenía unos leones que lamentablemente los demás se perdieron. Gente, cuando la, el comité descombró, aquí tiene una corona muy bonita, un escudo, posiblemente de, de la familia Barahona, porque era, por eso vienen la, la, los nombres porque eran de las familias que mantenían las fincas. Esto se puede apreciar el intento ya que estábamos de, de que esta parte de, la, del, ¿cómo se llama? De, la, de un segmento de lo que se rescató se había desfasado, se había corrido. Entonces con los pocos elementos que teníamos en ese momento, cables de acero, aquí un triquet hidráulico de carro, de camión, unos rieles, cables de acero, polipastos, logramos amarrar ese segmento que estaba corrido y iniciando eh, su eh, colocación, o sea, su corrimiento nuevamente a su posición que tenía. Vean los rieles, aquí está la grieta, se dejó en el aire completamente, se levantó y a pura mano, sin equipo, un equipo suficiente que tuviéramos de construcción, alguna grúa, alguna cosa, pues no contábamos, sino era con lo que se podía hacer. Y aquí ya se llegó a, a colocar en su lugar y ya reponiendo materiales también en la base, que estaba muy mala la pechina, se trabajó por adentro y se hizo pues todo el intento y todo para recuperar ese segmento y volverlo a colocar en su lugar que ya se había, se había desfasado hacia, hacia, hacia afuera. Y en este momento, aquí está muy bonito el escudo que tenía, lástima que los otros se perdieron. Ya iniciando la, la consolidación con la reposición de materiales tradicionales, la constante supervisión, y aquí se hace ver también pues, otra etapa de la colocación de nuevo material para ir consolidando la base de ese segmento. Ya en esta fotografía se puede apreciar ya ya parte de, de la consolidación, la reposición de materiales. Vean, aquí también ya se ve la ventana que se había trabajado anteriormente y ya aquí también pues se pueden ir viendo las etapas nuevamente de ir nuevamente colocando el, el nuevamente el material para ir rehaciendo y reconstruyendo nuevamente la cúpula. En esta fotografía vean ustedes ya se está trabajando y no teníamos todavía ningún levantamiento. Aquí aparece eh, ahora actuales arquitecto Wellington García y Julio Armas, ingenieros, que estaban trabajando en el, en el consejo, en el departamento de dibujo, haciendo los levantamientos. ¿Ya? Eh, en unas etapas nosotros éramos bastante de emergencia, ¿no? no podíamos esperar que empezaran a hacer los dibujos, proyectos, y no teníamos si atrás venían los dibujantes o el proyecto, porque no, no podíamos parar en eso, que eso lleva ya tiempo. Aquí, pues, cómo está tradicionalmente la, eh, la colocación nuevamente de los ladrillos para ir haciendo nuevamente la reconstrucción de la cúpula. Tiene unas ventanas muy interesantes, eh, redondas, y eh, pues todas las etapas en que se va haciendo conforme en forma tradicional formando la, la cúpula, ese tambor falso tambor que le llamo yo. ¿no? Aquí se aprecia bien también el falso tambor y cómo se fue haciendo en forma de anillos, eh, reconstruyendo la, la, la cúpula, una cúpula de media naranja. Otras etapas de cómo eh, se fue subiendo poco a poco la cúpula sin, sin ninguna simbra sino solamente con, con, con los hilos, alambres y formando circunferencias, haciendo anillos, anillos, anillos, formando la cúpula. Aquí se puede ver perfectamente bien cómo eh, se va colocando los ladrillos. ¿verdad? Hasta ahí hay un punto en que ya se tiene que hacer una pequeña simbra porque ya pues, cuesta que el ladrillo se sostenga, o sea, hay que mantenerlo un poco eh, Sostenido o con algunas tablitas para mientras que se, la mezcla se, se va consolidando y se va endureciendo. Estas son las etapas de cómo va cerrándose la cúpula con la técnica tradicional en este momento. Eh, aquí dejé estas fotografías porque fue el momento en que yo ya no seguí cómo quedó la cúpula. En el momento en que yo ya, que voy a explicar un poquito más tarde. Eh, la, la, la, por qué es que ya no seguí el proyecto aquí se ve perfectamente pues toda la consolidación que se hizo del muro, el dintel de la ventana pues sí, todo lo es la cúpula estas son otras fotografías también, el interior son dos bóvedas con sus arcos estaba muy dañada, vean ustedes la cantidad de humedad que tenía filtraciones por todos lados esta es la parte de la nave, hacia aquí está el, el, la, la fachada. Estaban unos bazas para, posiblemente ya se había planificado la, la reconstrucción, pues hacer las otras bóvedas que hacían falta. Pero, como estas, a veces esos templos se van haciendo por etapas. Y aquí ya un poco de apuntalamientos, vean las grietas, hay pues, fisuras, eh, arcos corriente corridos. ...desfasados, todo esto pues causado por el terremoto de febrero del 76. Ya en estas fotografías pues ya hay trabajos de interiores... ...en apuntalamiento de las bóvedas y también el modo tradicional... ...de ir abriendo las grietas y reponiendo nuevamente materiales tradicionales... ...en estos casos para evitar contracciones... Usa, se usaba en ese entonces una viruta de hierro eh, que se quemaba para quitar aceite y esa viruta de hierro dulce con el contacto del agua y la atmósfera y todo, y el, la cal, eh, sufre una, una oxidación muy rápida, muy instantánea, un día, otro o dos días. Y esa oxidación micro ayuda a contrarrestar los... Eh, ...las contracciones de la mezcla cuando se va secando... ...para evitar que nuevamente se hagan fisuras. Aquí pueden ver perfectamente cómo se fue abriendo las grietas... ...en este sentido apuntalamientos, todo tarimas y todo... ...de las etapas. Aquí subamos un arco, estaba fallado... ...la grieta, aquí se ve la trasluz... ...abriendo la grieta, por el lado fuera también se aprecia cómo... ...se limpiaba completamente las grietas, se limpiaba el material... Aquí ya vemos un arco eh, para trabajar la parte dañada. Ahí se ve perfectamente la, la fisura y la grieta para reponer nuevamente el material. Esas son diferentes etapas. Aquí se ve perfectamente la fisura que se fue consolidando. Aquí se ve el arco, con que se cortó el arco completamente y la reposición nuevamente de, de los materiales en todo el sistema tradicionales que se usaban delante la, durante la construcción. Aquí pueden perfectamente ver cómo está el arco completamente cortado. Ahí ve un trabajador del otro lado y a la, la reposición del material. Este es el otro arco, otro arco que da a donde estaba el techo de madera. Este arco, pues aquí se ve completamente cómo se, li, se liberó todo ese material que estaba flojo, en mal estado. Esta parte del segmento del arco se dejó en el aire, eh, están con cuñas, está apuntalado y de ahí pues se reintegra nuevamente el material. Aquí podemos ver otra otra etapa del otro lado de ese arco, cómo se, se liberó parte de la pechina que soporta el, el, el arranque de la, del arco, se dejó en el aire y aquí pues ya se ve perfectamente cómo se ya se repuso parte del material en el arco. Y vean ustedes, pues, el apuntalamiento que usábamos, es un tubo de metal, ¿verdad?, o apuntalamientos con tríquets, eh, de puntales de metal para sostener eh, equipos muy, muy rudimentarios que usábamos, pero se lograba. Aquí ya se ve el, parte del arco, reposiciones de, de las fisuras, quizá hay otra foto de ahí, y ya el interior, ya cómo se fue consolidando. Esto es ya el interior de cómo eh, quedó el... cómo dejé en julio de 1990 la obra, cuando fui removido del cargo después de 12 años como Supervisor General de Obras, cuando pues, me opuse a unos trabajos que estaban haciendo en Capuchinas para una boda, haciendo... Personas ajenas al Consejo eh, poniendo un gran toldo, y la mitad de ese toldo hasta cayó. Yo denuncié a la prensa el mal trabajo que se estaba haciendo en el Consejo, y pues eso fue causa por denunciar patrimonio cultural dañándolo y todo. Eh, pues fue, fue, removido, fue removido del carro. Después de 12 años, me sacaron como un rosario de acusaciones. Y después, pues, el, el doctor Jorge Luján, que estaba representante de, de, de la, como miembro del Consejo, hizo un gran dictamen sobre ese, ese caso de Capuchinas. Esa es otra fotografía de cómo quedó pues la como había quedado en ese momento que yo dejé la obra ya, ya septiembre que fue de septiembre del 98 a julio de 1990 eh, dejé ese proyecto aquí se puede apreciar cómo estaba todavía la fachada sin intervención todavía la parte de la de las naves con el techo ese de lámina de, de, de tijeras de madera las dos cúpulas la parte en abandono estaba todavía en ruinas de la sacristía y el estado en que se encontraba la, todavía la, la cúpula cuando yo dejé de, ya de, de, de, de, de seguir supervisando el proyecto. Aquí está otra fuente, esta es una fuente preciosa, gracias a Dios que todavía se ha conservado, mampostería, muy interesante la fuente, muy barroca. Es otra fotografía, pues, del, de la... ...de cómo se había quedado el edificio cuando yo lo dejé. Ya cuando yo me retiré, eh, siguieron con la obra ya el arquitecto Víctor Sandoval, no sé a quién designó como supervisor del proyecto, y entre los primeros trabajos que se siguieron fue hacer la linternía en, a base de algunas fotografías antiguas que había... Y ya viendo el tamaño, las dimensiones de esa linternía, creo que eso fue otra de, los, de, los, de las causas, la enorme linternía, el peso, que fue como un péndulo, un péndulo que, hizo, que completamente inestabilizó toda la, la cúpula y por eso fue que colapsó tanto, porque es bastante desproporcionada en altura y tamaño conforme la cúpula. No sé, yo, para mí ese, ese es un criterio, que posiblemente, pues, hubiera tal vez, ya que se había caído, tal vez haberla hecho un poquito más pequeña o con otro material, ¿verdad? Para que no sea, en un futuro, otra vez un problema causante de daños. Estos son de los planos que aparecen en la, una propuestas del arquitecto Víctor San Ubal en su tesis para, para la maestría en restauración, Aquí se ve pues, que son bas planos bas basados en los planos del consejo, del levantamiento del consejo, todavía la nave sin, uh, con techo de lámina, las dos eh, bóvedas, vaídas, la cúpula, lo que era la sacristía y sacristán mayor y la propuesta que se hizo en el consejo y eso era eh, la creación, o sea terminar la, el, el templo con dos eh, bóvedas más, una más grande, casi parecida a las que estaban, y una más chiquita, ovalada, y aquí estaba la propuesta de, de restaurar la, el, la fachada, muy parecido a lo que aparecía en la foto del, del, del principio del siglo XX, cuando les pues, pusieron que se tenía que hacer el arco, no sé. Si el arquitecto Víctor Sandoval siguió viendo el proyecto, si mandó a otra persona, pero aquí se ve la inexperiencia de la persona que se quedó encargado. o supervisión, que cuando empezaron a hacer el arco no le dieron apoyo en la parte de abajo y colapsó completamente. Una edificación fallida por la falta de experiencia en, en, en este caso de obras. Ya, pues aquí ya, con, ya con, la, con, el, con lo que les había fallado, pues ahora volvieron a hacer el arco ya con un poco de materiales ya de, de apoyo. Y empezando eh, luego pues a hacer las pechinas, donde serían los arranques de las bóvedas ya, haciendo las, las otras bóvedas en forma tradicional apoyadas ya en el arco. Y aquí pues te fotografías en que los diferentes eh, eh, etapas de la reconstrucción de esas, par, de esas dos nuevas bóvedas vaídas. Son sistemas siempre tradicionales. Otra etapa de cómo venían ya haciendo los arcos, la forma de, las, de los anillos, de las, de las bóvedas. Y luego, pues en este espacio aquí, ya se ve que ya el ladrillo estaba muy en forma vertical, ya no se sostenía y entonces ya hicieron una... Una, un relleno, una simbra, para apoyar, seguir construyendo, reconstruyendo esa, esa bóveda. Y aquí se puede apreciar que durante la construcción de posteriormente, también hicieron, como tuvieron que levantar los muros a nivel, que estaban más bajos, ya dejaron las zanjas y todo para poner ya un refuerzo estructural. Eh, de esto ya no hay fotografías, porque fue cuando el arquitecto Sandoval tuvo que retirarse del consejo y ya no encontré fotografías. Esto es, eh, pues dejé ya cómo, la, cómo estaba la fachada después del terremoto cuando nosotros llegamos en el 88. Eh, la etapa de la reconstrucción, parte de la etapa de la reconstrucción de la fachada y ya, pues, cambió completamente el proyecto porque pues en, el, en el, la propuesta no había este campanario y eh, posteriormente pues posteriormente por las necesidades del la mismo templo y de la, de, la, de, los de la parroquia y eso que necesitaban poner otras campanas pues se dejó más bajo de lo que estaba originalmente si dan cuenta pues hubo modificaciones bastante sustanciales en alturas eran para tratar pues de dejar un poco el, el, la fachada hacia la época. Estas ya son fotos que hice una visita en el 2017, ven su estado pues bastante bien, en algunas fisuras humedades por la época de invierno, la falta de, pues, de darle un poco de mantenimiento, de impermeabilizar o ver fisuras por plantas, pero prácticamente estaba en esta es la cúpula es pues bastante inestable. Estas son otras fotografías de octubre del 17. Ahí está la, ya con, con pátina y todo, ya. La, esta es la, una de las bóvedas con su linternía ya nueva. Estas son las dos originales que se encontraron. Estas es de las que se encontró. Vean ustedes el tamaño, pues sumamente de, de, de, fuera de proporción de la, la linternía. Eso es lo que a mí me preocupa, pues que ahora hay otro sismo, eso puede ser otro péndulo que afecte la estabilidad de la, de la cúpula. Estas son esas vistas hacia la fachada, desde tomada y del área de la cúpula y el interior también. Algunas no pude tomar porque habían adornos y todo. Ya pues, solo para recordar de cómo estaba el los trabajos ya avanzando, cómo quedaron cuando yo retiré, aquí haciendo ya la la linternilla y cómo quedó ya toda esta parte ya con, con los trabajos terminados. Esta es pues la fachada, tiene su cruz atrial y la parte pues ya restaurada y recuperada de la de lo que era la sacristía que muchas gracias por su asistencia.